Hola, mi nombre es Marta y hago parte de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Eh, hoy estoy aquí para hablar con ustedes y decirles que confíen en mi padrino Víctor Damián Rosso y en la Logia. Nosotros los miembros de la Logia somos personas como ustedes, comunes y corrientes, que antes de hacer el pacto tuvimos muchos problemas y muchas necesidades. Yo en mi caso particular fui empleada del servicio doméstico y pasé necesidades, tuve humillaciones. Eh, tenía deudas hasta que un día me cansé de toda esa vida y decidí, a, y decidí darle un vuelco total y empecé a buscar por internet cómo hacer un pacto eh, encontré muchas personas, unas personas que no daban la cara eh, otros que se dedicaban a hablar mal de los demás maestros otros no daban la cara hasta que encontré a la actualmente que es mi padrino que es Víctor Damián Rosso y quiero decirles que confíen en él, él da la cara él es una persona totalmente confiable, además lo que más me dio seguridad es que es el, el fundador del templo entonces empecé a seguir los pasos que él me dio y toda mi vida cambió, dio un vuelco total, ahora tengo todo lo que siempre soñé entonces el día de hoy todos ustedes los que me están viendo quiero decirles que confíen en él y se comuniquen y adquieran como yo adquirí mi membresía al 315-630-4823, ¿qué esperas para hacer el cambio en tu vida?